Momento de saludar al ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC, Mauricio Liscano, en Colombia Radio. Bienvenido, ministro. Muy buenos días. Buenos días. Un saludo afectuoso y especial a todos los oyentes. Gracias, ministro. Primer día, jornada laboral ya en el ministerio TIC. Y comienzo por preguntarle sobre una de las metas del gobierno del cambio, llevar a 80-85% la conectividad en Colombia. ¿Cómo se va a desarrollar ese trabajo en estos próximos meses? más importante hoy que tenemos en el ministerio dentro de las tres prioridades que hemos eh, decidido, que es conectividad, especialmente para los más pobres, ecosistemas de innovación y educación digital, un país con educación digital, que todos nos apropiemos y manejemos la tecnología. Pero dentro del primer reto que usted habla, el plan de desarrollo trae el 85% de conectividad y lo vamos a desarrollar de la siguiente manera. Nosotros tenemos que Dividir el país por zonas. Unas zonas se conectarán por la, por la subasta de 5G, donde dividiremos el país por zonas y cada uno de estos operadores tendrá que comprometerse a conectar zonas del país que no están conectadas. Otra parte, la vamos a. Todo esto es conexión de banda ancha de fibra óptica. La segunda parte la tendremos que hacer en otras zonas del país que son menos competitivas a través del Estado. Estamos pensando en hacerlo a través de ISA o de las empresas de servicios públicos o inclusive en algunas electrificadoras donde el Estado tiene que sacar la parte de su, presto, de su presupuesto real de la nación para conectar ese tipo de zonas que pueden ser incluso el Pacífico, eh, y Cauca y Nariño que tienen que hacerse con el Estado. Yo creo que las otras zonas se podrán hacer con las empresas cuando se haga la subasta de 5G, estamos en ese procedimiento y una última pequeña parte, eh, pues se hará ya no por fibra óptica, sino será o por microondas o por satélite, en las zonas más alejadas. Do dentro de todo este proyecto, pues hay una hay un elemento muy importante, y lo ha dicho el presidente y nosotros lo tenemos claro, y es que nuestros mejores aliados para la última milla, como se dice técnicamente, que es la conexión ya al hogar, pues están las... Eh, asociaciones o empresas comunitarias que hoy prestan servicios de comunicaciones, que las tenemos evaluadas hasta ahora en 3.000. Tenemos 3.000 empresas de de, de, que prestan servicio a Internet. Eh, entonces, con estas empresas pues vamos a trabajar comunitarias. De hecho, en los próximos días vamos a hacer un gran encuentro con ellos para empezar a construirse de una vez este proceso. Ministro, bueno, una agenda bien importante. Eh, usted asume esta cartera y seguramente trabajo es lo que se va a encontrar. Yo le quiero preguntar al ministro TIC, Mauricio Liscano, por el uso justamente que usted hace de la tecnología. ¿Cómo le va con esta materia? ¿Es activo en las redes sociales? Eh, de, ¿De tuitear? ¿De estar allí constantemente pegado a lo que es de tendencia, herramientas tecnológicas? Además, para el desarrollo de su agenda diaria. ¿O usted todavía es de los que escribe en su agenda con papel y lápiz? ¿O tenemos el calendario a través de esas aplicaciones de internet. ¿Cómo nos va en esa materia tecnológica de en su aplicación, en el trabajo diario? Pues digamos que es una combinación de muchas cosas. que pues si, Preguntas en mi, en mi caso, pues yo sí uso Outlook. Por supuesto, la agenda ya no es de papel, es de Outlook, que se cruza con todas los, los, las agendas de todas las personas que trabajan conmigo. Eh, yo sí uso directamente las redes sociales. Ahora pues tendré que tener un equipo más robusto porque tendrá que tener una posición más oficial. Pero yo sí uso permanentemente las, las aplicaciones y las tecnologías que hay. Pues, yo estoy muchas más, ¿no? Se puede hacer mucho más en mi vida, pero sí sí trato la media de las posibilidades que la tecnología facilita mucho la vida. Hoy ponerse uno a escribir pues, en una agenda, eso sí pues no tendría ningún sentido. Bueno, ya hay muchas aplicaciones que permiten hacer eso de manera digital. Pues, la tecnología, y eso es parte de lo que queremos llevar desde el ministerio, es que la tecnología tiene que ser un medio no solo para el crecimiento económico, sino para facilitarle a la gente la vida, o sea, si uno usa la tecnología, se ahorra mucho tiempo, la vida es mucho más fácil y parte de la estrategia que tenemos eh, en, nuestra, en, en el ministerio es eso, que la gente sea propia, aprenda y use la tecnología para que su vida sea mucho más fácil. Eh, ministro, justamente sobre ese tema quería yo que, que usted nos profundizara, eh, algunas veces el, el presidente Gustavo Petro incluso ha utilizado el término alfabetización digital para referirse al ampliar el conocimiento sobre las nuevas tecnologías, sobre todo en esos, esos territorios eh, apartados del país. Y va muy de la mano con lo que usted hablaba al comienzo, y es la conectividad. Un buen uso de, de la conectividad y de las nuevas tecnologías es que la gente la sepa usar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo plantear? Seguramente aún es muy temprano para hablar de un, de un plan de trabajo amplio en ese sentido. Pero ¿cómo ampliar e, ese conocimiento? ¿Cómo llevarlo a las regiones? ¿Cómo alcanzar esa alfabetización digital? Necesitamos, digamos, como se puede decir, un 360, es decir, no solo conectar a las personas, Darle los computadores y las terminales, porque ¿de qué sirve hoy el 10% de las familias colombianas tienen un computador en su casa? Eh, ¿De qué sirve conectar la gente si, si no solo no tiene computador y más allá si no lo sabe usar? La primera, alfabetizar digital, es que Colombia tiene que hacer un programa eh, extensivo y masivo, y ayer lo hablaba con el presidente y él, él está de acuerdo, de que cada niño pobre en Colombia, por lo menos de estrato 1 y 2, tiene que tener un computador. Y el gobierno tiene que hacer un gran esfuerzo por entregarle un computador. Este es un proyecto de 8 millones de computadores. Por supuesto, pues en el gobierno podemos llegar a los 8 millones de computadores, pero estamos viendo con los recursos y con el Ministerio de Hacienda. Tengo unos y tengo una reunión con el laboratorio a las 10 de la mañana para ver cuántos computadores podemos llegar. Mi sueño sería poder llegar por lo menos a 4 millones, pero eso depende de los recursos. Hoy más a con el Ministerio de Hacienda y dependiendo de eso le ya le avisaremos al país cuántos computadores vamos a entregar a los niños pobres. Pero lo otro es... Con, y si usted tiene un computador, pues usted mismo se alfabetiza ahí cacharreando, eso ayuda. Pero eso es una parte pequeña. La otra parte es que sí claramente el gobierno tiene que hacer una un, un gran, eh, digamos, campaña, más de alfabetización digital, que empieza por el SENA. Eh, el SENA tiene que ir a los colegios. Eh, precisamente en este momento estoy llegando a la Junta Directiva del SENA porque mi primera acción como ministro es que el SENA y el Ministerio de Educación ni ayuden a construir ese plan. Esto no lo puede hacer solo el Ministerio de las TICs. Esto tiene que ser un trabajo conjunto entre la ministra Aurora y, eh, y nosotros y, y el SENA. Si, si hay un pensamiento académico donde los niños, desde educación básica, puedan estudiar programación puedan estudiar otro tipo de temas asociados a la tecnología, pues eso no resuelve el problema. Pero para llegar allá pues, necesitamos tener profesores y para formar profesores pues, se necesita el SENA. Necesitamos un, un proceso de formador de formadores. Por eso mi primera reunión es con la Junta Directiva del SENA. Estoy precisamente llegando ya aquí a la Junta Directiva del SENA. Y la segunda parte es que hay que utilizar las mismas tecnologías de la información. Hoy la educación virtual es el, el camino más eficiente y efectivo. Yo estoy mirando en este momento varias empresas precisamente de tecnología. el Startups del de, de colombianos que han, ha, han creado este tipo de plataformas para educación virtual y los voy a integrar al, al, al Ministerio para que precisamente los promovamos como emprendedores, pero a la vez nos permitan masificar la, la educación virtual en términos de programación, de tecnología, de otros temas, eh, entonces eh, eso es lo que vamos a hacer, utilizar los emprendedores para masificar la educación virtual y utilizar el SENA y coordinar con el Ministerio de Educación para que en el PENSO un educativo colombiano ya está en el Plan de Desarrollo, la cátedra la cátedra de, de la programación para que en educación formal, educación virtual y formador de formadores, pues creamos un país de, de digital con educación digital, como lo dice el presidente, alfabetización digital. Ministro Liscano, partiendo de eso que usted nos cuenta sobre su agenda del día de hoy, usted mencionó una palabra muy importante que es sueños y quisiera preguntarle ¿cómo se sueña que va a ser su gestión en el Ministerio de las TIC? Yo espero entregar un país conectado, pero realmente conectado. Es que conexión no es tener un WhatsApp o no es tener un, un Facebook o es tener un, un Instagram. Eso es, eso, es, eso es tener redes sociales, pero conexión es poder tener una banda ancha o por lo menos una fibra óptica donde usted pueda tener verdaderamente Internet, no un plan prepago donde, tiene, donde se le acaba Internet en dos días, donde cada niño pobre este país tenga un computador, o por lo menos empecemos el proyecto, y un país donde los emprendedores eh, tengan todo un espacio, un ecosistema para desarrollarse y finalmente dejar que la tecnología eh, pues sea el, el eje fundamental del gobierno del cambio. Eso en, en números, es pues 85% de conectividad, eh, en Colombia estamos en el 60%, en computadores, pues eso lo definiremos esta semana y le contaremos al país, no me comprometo todavía con un número, pues porque eso depende de la plata y eso depende del Ministerio de Hacienda, no lo hemos cerrado. Y en el otro tema, pues sí, es, es que los que todos estos emprendedores, todas estas startups, pues se sientan cómodas eh, y puedan crear ecosistemas de, informa, de, de, de innovación para que estos ecosistemas nos ayuden a desarrollar y a jalar la economía en cada una de las regiones. La tecnología tiene que ser un medio y un fin yo no veo la tecnología como un fin, sino como un medio para acabar con la pobreza, para acabar con la inequidad y para desarrollar la economía. Uh -huh. Ministro, eh, es oportuno preguntarle por eh, su opinión sobre algo que se ha venido manejando eh, en los últimos meses y que incluso hizo parte en su momento de la discusión del Plan Nacional de Desarrollo y es la creación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Eh, Hace parte del debate, está ahí en la mesa de discusión nacional, quienes consideran que es necesario, quienes consideran que no lo es, pero su apreciación sobre el tema eh, de la creación o no de una agencia de seguridad eh, cibernética para Colombia y que entre a la vanguardia de otros países que ya la tienen y proteger realmente al país en ese sentido. Es muy importante. Hoy, hoy una de las grandes prioridades del mundo y de Colombia es la amenaza cibernética. que no solo amenaza al país como Estado, las empresas Colombia no tiene una política pública robusta para proteger digamos de amenazas cibernéticas tanto a empresas como a eh, el Estado en eso hay unas cosas muy muy muy muy digamos descoordinadas una parte está el Ministerio de Defensa otra parte está el Ministerio de las Comunicaciones pero no a un nivel alto y las acciones que se toman pues no son las mejores por eso poder tener una agencia ayudaría a coordinar la defensa del ataque cibernético en Colombia, como lo tiene otros países. Creo que lo que ha habido es una mala información de creer que esto pues es un FBI o una, una, algo para investigar a los ciudadanos, todo lo contrario. Esto es una agencia que lo que permite es defender a los ciudadanos de los ataques cibernéticos. Es que hoy hay secuestros cibernéticos, donde ya varias entidades del Estado la INVIMA le han secuestrado las bases de datos, o a sea, empresas en Colombia le han secuestrado las bases de datos y, y, y, y todo esto. Entonces, yo sí creo que es fundamental hacer esta agencia, es algo que hoy precisamente también voy a estar al Congreso, plan de desarrollo, voy a ir aquí al SENA, después voy al Congreso. Y, y parte es defender estos artículos y hacer mayor pedagogía. Yo creo que ha habido un, una gran, eh, un gran digamos, una falta de pedagogía, no la gente no ha entendido de mejor manera cómo es. Pero estoy seguro que cuando el Congreso, que es gente sensata, pues, escuche los argumentos, pues no va a tener ningún problema en aprobarnos esta agencia que sería fundamental para el desarrollo económico del país, la protección de la seguridad informática. Eh, para precisión, ministro, entonces, porque en su momento en toda esta discusión que se ha dado el Plan Nacional de Desarrollo, desde que llegó a hacer tránsito y ser discutido en el Congreso, se llegó a pensar en eliminar ese artículo de, de la creación de la, de la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Si le entendemos bien, eh, ¿iniciativa suya va a ser eh, revivir lo que por lo menos la discusión se amplíe dentro del Plan Nacional? Eso fue una iniciativa de los congresistas, pues, por supuesto porque hubo mala información, estaban mal informados, pues, tomaron una decisión y se respeta, pero claro que la idea es volver a revivirlo, con bueno, el doctor Saúl Catán estamos tratando de ver las formas de revivir esa agencia, ni plan, pues la agencia no, ¿eh? la agencia depende del Congreso, de revivir ese artículo del Plan Nacional de Desarrollo para que haya un mejor debate y podamos crearla si el Congreso así lo, lo, lo considera. Porque lo dice usted, ministro. No es un FBI, es una agencia para regular este tema, eh, ministro. Usted mencionaba la próxima reunión con los 3.000 prestadores de servicio de internet comunitarios. ¿Cuándo sería esa reunión y dónde? Pues estoy esperando llegar hoy al ministerio y, y organizarla. Yo creo que tiene que ser en menos de tres semanas. Yo espero, yo expiro en tres semanas de presentar mi plan, porque este es un sector es que es, es un sector que depende de la inversión de la inversión privada en parte de la estrategia pública tratándolas como, como articular esos ¿Cómo articular? ¿Ministro? Ah, hombre Yo espero presentar la estrategia digamos de TICS de Colombia y de mi ministerio para que todo el mundo en el sector sepa para dónde vamos y todos estemos remando hacia el mismo lado, si no se tiene un plan pues es muy difícil coordinar a todos los sectores entre eso es una reunión muy importante con los con los tres eh, mil personas o que o las organizaciones comunitarias estoy ayer hablé con eso con el presidente yo espero que antes de finalizar este mes haga hablar no tengo en este momento el sitio ni el, ni el lugar pues porque depende de temas logísticos pero hoy espero definir ya el equipo darle instrucciones para que se puedan a coordinar y a convocar a toda esta gente que son 3.000 que están desde el Guaviare hasta hasta La Guajira y están en el Chocón. ¿no? Entonces toca darles un tiempito para que vengan y seguramente tocará darles un subsidio también para que puedan asistir muchos porque no tienen la capacidad de ir a Bogotá o donde sea, no hemos definido. Pero lo que sí es que antes de finalizar el mes vamos a tener este gran encuentro, así como la presentación de la estrategia TICS para todo el sector, para que todo el mundo sepa cuál es el plan y todos nos pongamos de acuerdo a trabajar en esa misma dirección. Ministro Liscano, nos imaginamos que dentro de ese plan estratégico estará la vinculación de las mujeres, el empoderamiento de la mujer en las TIC, ¿es así? Sí, hay un gran reto hay un gran reto en el mundo, eh, de las mujeres tienen que vincularse más a, la, a, la, a las TIC, no solo como un tema de equidad, digamos como de género, porque las mujeres tienen que participar, sino porque en la medida en que uno, si, eh, si en la medida en que uno vincule a las mujeres, no solo por el tema de género, sino también por el tema de desarrollo, de equidad, perdón, eh, la tecnología puede crecer mucho más, porque es que las mujeres son la mitad de la población. Entonces, si uno no tiene una política de equidad hacia las mujeres para que usen, apropien y lideren la tecnología, pues uno estaría dejando la mitad de la población de Colombia, más de la mitad de la población de Colombia, por fuera de la estrategia. Entonces, es un tema ético y, y digamos, de equidad de género, pero también es de desarrollo económico, en que las mujeres tienen que jugar un papel mucho más importante en la tecnología y hay una brecha, como existe entre el sector rural y el sector eh, urbano, en conectividad a lo que se llama la brecha digital, como existe una brecha digital entre adultos y jóvenes, como existe una brecha digital entre hombres y mujeres. Los hombres se apropian más de la tecnología, desafortunadamente, que las mujeres, entonces ahí tenemos que hacer un gran esfuerzo y hay que promover más mujeres como miembros de juntas directivas de las de tecnología hay que promover más mujeres como CEO de las empresas de tecnología hay que promover más mujeres que trabajan en el ministerio hay que promover más mujeres eh, en las, en, las en, en, en los gobiernos de estas empresas en las regiones entonces claramente sí tenemos dentro de la estrategia eh, a la mujer como centro fundamental de, de este proyecto Ministro, no, no podemos dejarlo ir y, y agradeciéndole tremendamente por, por este espacio, pero es que eh, usted llega a una cartera cargada de muchos retos, de muchos pendientes y de una agenda muy amplia y dentro de esos retos y de esos pendientes pues está la, la subasta del espectro que tiene Colombia pendiente de la, la puesta en marcha del 5G eh, que, que hay que determinar qué, qué tan fundamental es ponerlo en marcha lo más pronto posible. Sobre ese, esa situación, ese particular, eh, ¿cuál es la perspectiva que usted le está dando? 5G tiene ya un cronograma que dejó la ministra, la ministra Sandra, que para el tercer semestre deberíamos ya adjudicar la, el espectro. Nosotros lo que hemos dicho es, el espectro tiene que ser el elemento más importante y la herramienta de política pública más importante para lograr conectar el país hoy el, hoy como están las reglas es el 60% puede ser obligaciones de hacer y el 40% en términos económicos la decisión de que el Estado reciba plata por el espectro pues no, no ha servido para aumentar la conectividad porque la última vez que se hizo eso en el gobierno del presidente Santos donde se pagaron casi 4 o 5 billones de pesos Entonces esa plata fue al fisco y eso realmente no ayuda a la conectividad del país yo lo que he pensado es que debemos hacer un gran esfuerzo para que esa subasta, que debe ser obviamente transparente, y como su nombre lo indica es una subasta, es decir, el que más ve eh, el que más ve por el espectro, pues debe, debe ir encaminado en a las acciones de hacer para, para conectar el país. Obviamente hay que buscar un justo equilibrio entre que permita que todas las empresas se presenten, que haya interés de las empresas por subastar, que el Estado gane lo mayor posible. Entonces tenemos que movernos en una banda entre garantizar que las empresas se presenten y garantizar que las empresas ofrezcan lo mayor posible para el bien del Estado y que el resultado de eso tiene que ser desconectar al país. No nos sirve meterle a una cuenta uno o dos billones para que esa plata, o cinco o tres, no sé cuánto, eh, para que esos recursos pues se vayan al fisco o se demoren mucho tiempo en ejecutar y no, no los alcance a este gobierno. Entonces ahí estamos en eso, hay un trabajo que lo hay que reconocerlo, lo ha hecho la ministra pasada, ha avanzado mucho en el cronograma, la Agencia de, Nacional del Espectro ya tiene, digamos, unas fórmulas de cómo se podría calcular el valor de ese espectro para que Colombia pues ya no esté en la velocidad de 4G sino en 5G y, y ese es un proceso que ya están dando, no es nuevo, no lo voy a inventar yo, hay un programa ya establecido y esperamos que hacia el tercer semestre de este año estemos adjudicando 5G. Ministro Liscano, en días pasados los veíamos en, el, en, el, en los pasillos de Casa de Nariño como director del DAPRE. ¿Le ha cambiado mucho la agenda? ¿El ritmo de trabajo ahora siendo ministro? ¿Cómo ve la cosa? Pues no tengo mucho para comparar porque apenas estoy empezando hoy. En el Palacio la agenda es muy intensa. Por supuesto, es una agenda totalmente diferente. Yo creo que el ritmo va a ser siendo el mismo. Los problemas, como en todos, seguramente cambian, pero no dejarán de existir. Pero ya más adelante podremos comparar. Yo lo que sí estoy es muy contento, pues, porque este es un tema en el que yo que estudié en Estados Unidos. Es un tema en el que yo me he formado. Es un tema en el que participé en la campaña, inclusive con el presidente en el plan. Acompañé mucho al presidente en muchos de estos temas de ciencia y tecnología uno de los temas que más le di importancia cuando hice fui director del Empalme eran los temas de conversación recurrentes con el señor presidente Entonces digamos que aquí estoy en lo que yo sé en lo que a mí me gusta y estoy supuesto pues, pues, muy contento allá, y ahora mucho más transversal mucho más dependiendo de la agenda del presidente que obviamente lo hice con cariño y con afecto acá pues tengo la capacidad de estar en un tema más sectorial donde tendré mucho más espacio alrededor del país Entonces, estoy muy contento con la el presidente. Sí, seguramente va a ser así con, con mucha presencia en los territorios, como se hace de todos los ministerios de, de este gobierno. Uh -huh. eh, ministro, está así para dejarlo. Eh, de verdad, lo que pasa Muchas es que... Hay mucho por hablar. Pero, está entrando a la Junta Directiva pero, ministro, de Sena. No, esta, esta última y es... Eh, ¿qué, ¿qué manejo se le va a dar al, al fortalecimiento de los contenidos de los medios públicos eh, nacionales eh, cuyo presupuesto en gran parte depende del Ministerio de las Tecnologías eh, RTBC tiene contenidos muy importantes que se hacen eh, de servicio, de educación para el país eh, ¿ese tema qué eh, manejo se le va a dar, Ministro Liscano? Sí, el gobierno tiene una, una dirección y tiene unos fondos de fomento donde nosotros tenemos que fomentar el, el desarrollo, ya no de las tecnologías, sino, como le dice usted, no solo de los contenidos, sino también de del sí, desarrollo de contenidos de, pues de nuestro país. Yo en eso voy a hacer un plan, estoy apenas llegando, lo digo con sinceridad. Sé que ya hay unos recursos que dejó la ministra, alrededor como de 50 mil millones, para financiar contenidos en algunos temas eh, que, que ella decidió. Yo lo voy a revisar con calma contenidos pues como más, o más enfocados pues a la, a la parte étnica, a las regiones, etcétera Pero lo que sí es claro es que tenemos que hacer un, tenemos que revisar esto con detalle, ver bien las prioridades y pues y fomentar, tenemos que fomentar la industria, que tiene que ver mucho pues obviamente con, con el Ministerio de Cultura en unas partes, vamos a firmar un convenio con ellos, pero en otros hay que empezar a, a, a todas estas personas a promover los contenidos, a desarrollarlos y a mover este este, este este fondo de fomento por ahora, como le digo, la ministra dejó 50 mil millones, dejó ya unos proyectos establecidos, una construcción de contenidos, yo entro esta semana a revisarlos, en la la posibilidad de dar mayor continuidad, pero ahí lo que es claro es que tenemos, yo lo voy a decir en los medios este jueves, estoy un poco moviéndome ya de los contenidos a, a subirme un poco más a los medios tradicionales, eh, que ya no son tan tradicionales, pues porque todos están utilizando también tecnología, pero sí tenemos que ver cómo la regulación no es tan asimétrica. Hay mucha simetría entre ya los periódicos y las redes sociales. Hay mucha simetría entre la radio y la televisión y, y, y, los, y los nuevos tecnologías. Entonces tenemos que ver cómo, a través de del ministerio, miramos cómo podemos promover, fomentar también los medios tradicionales, la prensa, la radio la, la, la radio comunitaria, la televisión comunitaria, la propia televisión pública, que es clave, pero también la privada. Y ahí, en eso sí pido un poquito más de paciencia, pues porque estoy llegando, quiero hablar con todas las miembros del sector y lo que sí es claro es que tendremos una política pública para fomentar todo este tipo de medios, en especial los contenidos. La ventaja es que la doctora Noria, eh, no, no, eh, la, la, la, la, la directora RTBC, también llega conmigo, entonces tenemos la oportunidad de construir juntos este, este plan y voy a revisar ya como de los presupuestos y los planes para hacerlos. Ten eso sí, pido un poquito más de paciencia, pues porque es el primer día y, y en este tema solo vi lo que, lo que revisé y estudié este fin de semana en el Ministro de las TIC, Mauricio Oriscano, gracias por estar en Colombia Radio. Siempre, esta es su casa, ministro. Por aquí lo esperamos. ¿Lo que... Ay, sí, por favor. Eso, eso sí es verdaderamente mi caso, entonces... Por eso hago con todo cariño esta entrevista, pero vamos a estar, en tu llama la primera que doy, vamos a estar muy pendientes y también a la orden desde el ministerio, eh, y créanle a todos los oyentes que vamos a hacer un, un ministerio de, de talla mundial, en términos de, digamos, de ideas de avanzar, pero muy, muy, muy, muy de la mano de las comunidades, del pueblo y de las regiones que van a ser los protagonistas de este ministerio. Muy bien, el ministro Mauricio Oriscano, gracias.